La policía del ayuntamiento local apresó la mañana de este viernes a más de una docena de haitianos en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Los nacionales del vecino país aseguran que están legales, por lo que no entienden por qué fueron apresados por la policía del ayuntamiento, sin ser la autoridad autorizada para estos fines. No, ahí. ¿De dónde caminando, porque me agarra, pero si son, son la policía de verdad, ese no es Porque usted de, tiene derecho para coger a uno. Pero aquí, que... fue la, ¿Eh? ¿Qué fue la No sé. ¿Policía municipal? Sí. Porque, porque a veces cuando yo coge la parque, yo no vendo la parque, yo, yo ando vendiendo. Yo ando, ando a la calle. Porque para buscar vida. Nosotros gastamos como yo, tiramos todos mis pesos para sacar papel. Porque si nosotros tenemos papel, y para que los eh, inmigrantes más de las habitaciones no tenemos papel. Porque a mí yo tengo 25 años en y nunca no presto. Yo vivía ahí mil. Yo tengo 25 años en Macolí, nunca no presto. Porque yo soy un hombre serio, yo no soy un delincuente. Estoy dominicano, yo soy Orlando antes de En tanto que el encargado de migración en esta región nordeste, Ibarionet Rodríguez, expresó que le pidió ayuda a las autoridades municipales para esta labor. No, en este caso lo que el alcalde está haciendo es prestando una ayuda migración porque ahora mismo teníamos implementado unos operativos eh, yo no pude traer el equipo con el que yo trabajo me prestaron la policía municipal y eso. estamos haciendo unos operativos de rutina deteniendo lo que no tienen documentación para hacer el procedimiento que hay que hacer de, sí, la mayoría de estos detenidos tienen documentación lo que tienen documentación nosotros lo dejamos nosotros revisamos porque tú sabes que ellos andan todito con el mismo documento yo lo falsifican hacen 50 mil diabluras nosotros ahora lo revisamos, nos vemos que están legal, que sus documentos están al día, bueno, y lo dejamos. Lo que no, lamentablemente, tienen que irse, porque las normas de migración y las leyes son esas. El que esté indocumentado en un país tiene que abandonarlo de una manera u otra. Si no lo puede hacer por su propia vía, tenemos que obligarlo a que lo hagan. Esas son las normas y las leyes de migración. Robinson